desde ese país, Álvaro Campana, quien es además analista político, a quien agradecemos este tiempo junto a nosotros. ¿Cómo está Álvaro Diego Montaño? Los saluda desde La Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Un saludo a, al hermano pueblo boliviano desde aquí de, del Perú y con mucho gusto para poder eh, responder a sus preguntas y poder informar sobre lo que viene ocurriendo en el Perú. Bueno, Álvaro... Eh, Ayer el diario La República publicó un, un estudio, una encuesta que realizaron en la que el 75%, de, el 75 de los encuestados está a favor de la renuncia de Dina Boluarte, el 74% a favor del cierre del Congreso y el 73% a favor de las, que las elecciones sean este año. Eh, con estas cifras, en un medio de comunicación que pertenece a esa corporación mediática, un medio al que no se lo puede acusar de progresista o ni nada por el estilo, eh, ¿cómo está el ambiente político en el Perú? ¿Será que esta encuesta, publicada más por uno de los grandes medios hegemónicos en el Perú, eh, hace tambalear un poco a, al arco político? Sí, creo que lo importante es decir que la encuesta eh, tiene bastante aceptación. O sea, es una encuestadora que se considera seria. Eh, eso es importante decirlo. Creo que otro dato importante es que las movilizaciones han incrementado su apoyo. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas del Perú en casi nueve puntos eh, se identifican con lo que plantean las movilizaciones. Y, y creo que ese también es, es un dato importante y efectivamente lo que nos está mostrando es que eh, crece pues esta eh, actitud destituyente de parte de un sector amplio de la ciudadanía que además también en un gran número considera que una asamblea constituyente es una salida a la situación que vive el país. Creo que es importante también decir que eh, lo que lleva al incremento de esta identificación son los abusos que se han visto en los últimos, en las últimas semanas. ¿no? Como bien se ha mencionado, bueno, eh, las cifras de, de, de asesinados por las fuerzas policiales y armadas, porque muchos de ellos han sido asesinados por impactos de bala y en algunos casos también por el impacto de los de las bombas lacrimógenas que han sido disparadas a, a, a la cabeza, ¿no?, de, de muchos de los manifestantes, oscilan entre 58 y, como tú lo has mencionado, 64 fallecidos, eh, y esto en 54 días de gobierno, o sea, tenemos más muertos en este gobierno que este, días de gobierno, ¿no? Eh, el último fallecimiento es producto también del impacto de una bomba lacrimógena, al parecer haya habido... Eh, versiones contradictorias de parte de las autoridades de salud como también de, de quienes este, están a cargo desde el sistema de justicia para ver cuáles han sido las causas, se ha cambiado la versión que había, pero la mayoría y por los registros que se hacen en las redes sociales se observa pues cómo la policía dispara a la cabeza de este manifestante y de esa manera él este, pierde la vida, esto lo que genera es más indignación en el pueblo peruano y si ya era una exigencia de justicia la que movilizaba a los peruanos y peruanas, pues esta se incrementa aún más viendo este tipo de abusos de, y, y ve, se ve eh, este tipo de, de maltratos y, y no solo eh, eso, sino también de crímenes contra la población. Frente a ello, la presidenta de la República en funciones, eh, Dina Boluarte, anoche dio un mensaje a la nación, eh, eh, digamos, los días anteriores en el Congreso se había rechazado la posibilidad de adelantar las elecciones al año 2023, eh, el Congreso insiste en que sea el año 2024, ahí hay dos bloqueos, uno por parte del de sector de más a, a la derecha, de la ultraderecha, que dividido del fujimorismo, plantea que de todas maneras tiene que hacerse las elecciones el 2024 con reformas, que tienen que ver con la bicameralidad y la posibilidad de reelección ¿no? de este, los congresistas y ellos argumentan que no se puede caer en el chantaje de los vándalos, los terroristas que están movilizados. no Ese es el, el discurso. Mientras que de algunos sectores de la izquierda lo que se plantea es que no puede plantearse un adelanto de elecciones sin considerar la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente. Entonces lo que tenemos ahí es un bloqueo esta situación gravísima que se viene produciendo en Lima, hay una movilización permanente de miles de ciudadanos en Lima con los resultados que ya hemos mencionado, no y frente a ello la eh, presidenta en funciones ha eh, presentado o ha anunciado que presentaría dos iniciativas legislativas de reforma constitucional que de no eh, aprobarse hoy, porque se ha presentado una reconsideración en el Congreso, para le adelanto las elecciones al 2023, esas iniciativas legislativas plantearían un adelanto de las elecciones al 2023, pero además de ello, eh, una reforma, eh, un, una iniciativa legislativa que apunta a que el Congreso que sea elegido ¿no? en estas nuevas elecciones generales, desde su Comisión de Constitución tenga atribuciones para proponer reform, la reforma integral de la Constitución. Entonces, ese es el escenario al día de hoy, lo que va evidenciando también un un este, deterioro, las contradicciones en esta articulación autoritaria muy frágil eh, que ya hemos visto en los días anteriores, porque el Fujimorismo presentó, a diferencia de las otras bancadas de derecha y de ultraderecha, siendo parte de este bloque, una iniciativa para adelantar las elecciones al 2023 y hemos eh, visto también las declaraciones de otro de estos grupos pidiendo ya la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Eh, entonces vemos un resquebrajamiento ahí de este de este bloque y, eh, en fin, eh, todavía la, la crisis sigue abierta, veremos cómo, cómo se va decantando hoy la votación también dentro del Congreso. Ahora, eh, Álvaro, mañana está previsto un paro nacional, hoy está prevista una sesión del Congreso. Eh, ¿Qué puede cambiar en cuanto a las determinaciones del Congreso? Tomando en cuenta la conferencia de prensa que brindaba anoche la presidenta Dina Boluarte, que prácticamente dejaba y echaba toda la responsabilidad en manos del Congreso, en un Congreso que claramente 130 personas que no quieren perder sus privilegios, 130 personas que no quieren acortar su mandato... 130 personas que lo que pretenden es cerrar todos los candados posibles a una reforma de la Constitución, a escribir un nuevo contrato social eh, y es por eso que rechazan y creen que se van a ir desinflando o aparentemente la mirada o la lectura es que se van a ir desinflando las movilizaciones cuando claramente se van intensificando. La pregunta es, ¿qué ocurriría si Dina Boluarte renunciaría al cargo? ¿En cuánto tiempo, según... La normativa peruana debería convocarse a elecciones. Bien, eh, en realidad lo que vemos es que la, la presidenta en funciones lo que está buscando es, eh, es ganar tiempo. Efectivamente, como tú muy bien lo dices, eh, este, ella lo que quiere preservar es, es el poder. Y ahora lo que estamos viendo nuevamente, significado es en lo que ya hemos visto en los. En los años anteriores, ¿no? Estas contradicciones que aparecen entre el Ejecutivo y el Legislativo a lo largo de todos estos últimos, el último año y medio, el Congreso ha sido el principal eh, objeto de, del odio, del rechazo de la, de la mayoría. Ahora ya no es así solamente, sino también está la propia señora Boluarte. Eh, ahora... Creo que también es importante decir que el Congreso, muy hábilmente, primero buscó sacar a Boluarte de, de la sucesión constitucional que correspondía al caer eh, Castillo, y sin embargo, hábilmente la pone ahí como un pararrayos que, eh, digamos, busca también eh, cargar en su responsabilidad, y ella ha hecho todos los méritos para, para ello desde su discurso inaugural, ¿no? En, este, eh, cuando ella asume eh, el cargo ¿no? de anunciar que ella gobernaba hasta el 2026 y ahí hemos visto todos este, estos despropósitos hasta el día de hoy. Entonces, eh, la señora Boluarte, efectivamente, eh, un escenario es que renuncie a la presidencia de la República y eh, asuma la mesa directiva del Congreso, eh, el presidente de la mesa directiva asuma la presidencia de la República de manera temporal. Ahí también hay un cuestionamiento de los propios movilizados porque eh, el señor Williams representa al sector, a un sector extremo de la derecha en, eh, ¿no? este, en el espectro político peruano. Él tiene denuncias de violación de derechos humanos en el conflicto armado interno. Entonces, eh, se considera pues que él no puede garantizar una transición tranquila lo que, lo que en realidad nos hace prever es que las contradicciones van a continuar y efectivamente como lo han mencionado este Congreso tendría que convocar en lo inmediato eh, a eh, un nuevo proceso electoral que tendría que darse este año no entre los a, a, a los cuatro meses de este cambio de situación no entonces eh, efectivamente esto va a precipitarse tarde o temprano tiene que, que resolverse y si no, va a ser la movilización social y ciudadana la que va a tener que esforzar, pero con costos que son altísimos para el país, ¿no? Hemos perdido eh, tantos eh, compatriotas en estas semanas por, el, el derecho, por ejercer el derecho a la, a la protesta y, y esta situación es eh, insostenible en, en, el, en el país y es que queremos... Encontrarle una salida política a, a esta situación, eh, creo que las, las fuerzas armadas se han vuelto en instituciones lamentablemente dirimentes, algo que es un problema en una, en una democracia, por supuesto, porque las fuerzas armadas, las fuerzas policiales tienen que estar subordinadas al, al, al mando civil, pero en este momento son dirimentes, así que van a tener también un juego, un rol muy importante, también los, lo tiene la concentración mediática, ¿no? Eh, tenemos aquí un monopolio, oligopolio eh, mediático, un poder mediático que al unísono todos los días bombardea con mensajes y que está ahora identificado con las posiciones más duras eh, de la derecha este, eh, y el sector empresarial que también habrá que ver cómo reacciona, ¿no? En este momento la incógnita es qué sostiene a la señora Boluarte y ha quebrado su intento de alianza con eh, la derecha parlamentaria, especialmente con la extrema derecha, exceptuando con el fujimorismo, que ha saludado este, la, el discurso de Boluarte, de todos los otros sectores de derecha y de centro derecha, que es un sector mucho más pragmático, han rechazado, porque como muy bien tú has dicho, no quieren perder sus privilegios de congresistas. ¿no? Entonces es un escenario muy complicado para Boluarte, para pero eh, no creo que las cosas se detengan con su caída solamente. Ya vamos viendo que el tema de la Asamblea Constituyente se va instalando en el Perú con mucha fuerza y es cada vez más un tema eh, frente al cual los ciudadanos consideran que es la única salida que podría eh, digamos, empezar a generar o asentar las bases para una salida de fondo y democrática en el país. Claro, y es que uno dice, vamos a elecciones este año, pero la pregunta es con las mismas reglas, con la, misma, con la misma regla de aquel congreso que prácticamente desde que el fujimorismo con Fujimori dejó el ejecutivo, el fujimorismo siguió controlando y gobernando a través del congreso con amparados, además en la constitución eh, redactada a medida durante el régimen de Fujimori, eh, siguió controlando las determinaciones del país y vacó a cuanto presidente se le ponga enfrente. La pregunta es, ¿cómo garantizan ir a un proceso electoral que les permita que un Congreso después no baje al presidente, como ha ocurrido últimamente? Sí, pues es, es cierto, ¿no? Estamos en medio de un enredo, de un entrampamiento, y un enredo del, del propio sistema, ¿no? De las, de las propias instituciones que, como se ha mencionado muy bien, eh, han ido siendo copadas por estos sectores de ultraderecha, ¿no? Tenemos un Tribunal Constitucional funcional a estos sectores, eh, algo que intentó el Fujimorismo con su mayoría en el periodo anterior, ¿no? De capturar eh, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. El sistema de justicia en, en, en su conjunto ¿no? y de ir reduciendo las atribuciones del Ejecutivo en este conflicto entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y esto no necesariamente ha estado marcado solamente por contradicciones ideológicas, ¿no? Son distintas fracciones de los sectores dominantes que, que se van disputando y que, eh, cuya disputa se, se digamos este, vuelve más, más dura en la medida en que se van destapando los casos de corrupción como ocurrió en el año 2017, eh, con el tema Odebrecht, ¿no?, con, con el escándalo de Lava y que va mostrándose también cómo el sistema de justicia, con el escándalo de la Juez, como le llamaban, eh, de los cuellos blancos, ¿no?, se va mostrando cómo el sistema de justicia también está atravesado por estas dinámicas mafiosas que están vinculadas a estos sectores, ¿no?, y la pregunta que hace es, es absolutamente pertinente, cómo un congreso como este, que no tiene ya legitimidad alguna eh, y que este, es objeto del repudio de la mayoría de la ciudadanía y que se evidencia todos los días cómo trabajan solo en función de permanecer en el poder y de ir cambiando la propia constitución del fujimorismo, desde, el, desde ese congreso han cambiado el equilibrio de poderes, le han quitado derechos a los ciudadanos y ciudadanas de este país, por ejemplo, de tener un referéndum, no han asegurado, han puesto candados para que no se consulte el tema de la constituyente, cómo este Congreso puede hacer algún tipo de reforma. no Eso es lo que está justamente en cuestión. Y muy bien planteado también el hecho de que, eh, como bajo estas mismas reglas, se, va a elegir, se van a ir, se va a ir a unas nuevas elecciones generales y bajo, con los mismos actores y con las mismas reglas, se van a plantear modificaciones constitucionales. no. Lo que se estaría también buscando con esto es incorporar, cooptar esta demanda de la ciudadanía que es creciente de cambios constitucionales no, y hacerlas controlables en el mar, con los mismos actores. ¿no? Eso es lo que yo creo que está buscando, eh, eh, o es una de las pistas, uno de los guiños que puede estar haciendo eh, Dina Boluarte a estos sectores de extrema derecha que eh, siempre se, se terminan haciendo de, del Parlamento, ¿no? del poder en el Parlamento. Álvaro, eh, muchas gracias por este tiempo junto a nosotros. Seguro lo vamos a estar convocando más adelante para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en la hermana República del Perú. Nosotros como medio hemos estado haciendo un seguimiento, hemos desplazado incluso equipos hasta territorio peruano para eh, mostrarle al país eh, lo que está ocurriendo en este hermano país. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que vaya a ocurrir hoy en el Congreso, eh, finalmente si se adelantan o no las elecciones o cuáles las determinaciones de Dina Boluarte. Muchas gracias, Álvaro, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Diego, y creo que es importante, me olvidaba de este tema, el gobierno de Boluarte ha intentado... Eh, plantear que hay un tango, se está urdiendo todo lo que viene ocurriendo desde Bolivia, no lo que ha sido desmentido. Supuestamente hay un tráfico de, de proyectiles, de estas eh, balas dundum, no desde Bolivia y habría una injerencia. En fin, este régimen ha apelado a todo. Yo quiero saludar al hermano pueblo boliviano por su solidaridad ¿no? y por, por esta identificación que tiene en este momento con la lucha del pueblo peruano. Muchas gracias. Lucha que además a principios de siglo... Era básicamente la nuestra, ¿no? La redacción de un nuevo contrato social, una asamblea constituyente que permita, entre otras cosas, recuperar los recursos naturales. Así que eh, entendemos, por supuesto, la, la agenda y la lucha ahora de ese pueblo movilizado. Muchas gracias, Álvaro. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estuvo junto a nosotros Álvaro Campana, analista político, en contacto directo desde la República del Perú, a propósito de lo que ocurre allá y de lo que va a ocurrir hoy en el Congreso Nacional cuando vuelvan a sentarse estos 130 congresistas para eh, definir si adelantan o no las elecciones a este año y también, por supuesto, las determinaciones del de, eh, gobierno de Dina Boluarte.